Hola mis amigas, ¿cómo están? Acá estoy saliendo de la iglesia Se me quitó un poquito el maquillaje Pero quería pasar a saludarlas Hoy es domingo 29 de septiembre Estoy volviendo a hacer mis vlogs diarios Acá estoy con mis chiquis Que tuvieron una presentación en la iglesia Estamos volviendo a casa este, vamos a comer algo y quería pasar a saludarlas y contarles que este, yo ayer les hice un videíto dejándoles saber eh, lo que el diagnóstico de fibromialgia que me habían dado y diciéndoles que voy a estar volviendo con vlogs cuando pueda y la salud me lo permita porque aquellas que tienen fibromialgia me deben entender y quiero hacer un video en casa me voy a sentar a contarles bien todo lo que pasó quería pasar a saludarlas y darles las gracias a muchas no me quiero olvidar de ninguna pero una muy especial que no me ha perdido pisada que es el mundo de la tía Mari te quiero mucho también has estado muy pendiente de mí y unos nuevos suscriptores que quiero anotar sus nombres y estarles bajando eh, en el próximo video eh, saluditos a ustedes especiales no quiero olvidarme de nadie eh, pedir perdón a aquellas que les prometí eh, las recetas para diabéticos y no me estoy dedicando a nada um, como hacer nada de cocina, solo estoy horneando panes, voy a estar haciendo una receta de pan y no me he dedicado porque no he estado muy bien de salud, todo este tiempo que me he ausentado ha sido porque mi salud había estado muy mal, pero ya estoy bien, estoy de vuelta, todo se trata de la actitud y no voy a negar que fue gracias a la ayuda del sacerdocio de mi iglesia, de las unciones y las oraciones, el apoyo de nuestros obispos, de mi esposo, sin esa ayuda yo no hubiera podido estar como estoy hoy. Verdaderamente parece mentira, pero las oraciones, créanme, que ayudan. Eh, gracias a todas aquellas personas que oraron por mí, que me desearon buenas vibras, los quiero mucho. Y por eso se merecen que yo esté aquí hoy, bien guapa y contenta para ustedes. Eh, ya vacunada de la gripa, bueno, tengo muchos consejos, muchas cosas que contarles. Y no quería dejar pasar esta ocasión en la que estamos felices, contentas de poder estar um, para ustedes. Y bueno, muy feliz um, de tener la oportunidad por medio de esta plataforma de hacer amistades de todos lados. Eh, bueno... Quiero hacer un video especial en el que me voy a sentar a contarles toda la historia de cómo llegamos a mi diagnóstico de fibromialgia y voy a estar haciendo un blog cuando vaya al médico a hacer mi mamografía, darles un consejo de que no esperen a estar mal para comer sano, de que aprendan a comer, a plantar en su casa, este, a cambiar ciertos hábitos que son dañinos eh, se puede comer sano, se puede, el cuerpo hay que cuidarlo, eh, hay, hay que ver qué le metemos y bueno, pregunten y quería invitarlos antes que nada a compartir, suscribirse, a comentar en mis videos y bueno, decirme eh, qué les gustaría que hablara, eh, que quisieran que les contara, eh, preguntas que tengan, sugerencias. Bueno, yo estoy a su disposición, amigas. Las quiero mucho, recuerden siempre. Y quiero pedirles eh, que pongan en sus oraciones a esta youtuber Judicita que ha pasado un momento muy duro en el que yo estoy segura que fueron las oraciones de todos eh, las que llegaron a oídos de nuestro Padre Celestial y ayudaron a que ella hoy esté en su casa con sus hijos. Eh, la verdad que la salud es algo muy preciado, hay que cuidarla mucho. Eh, el poder de la oración y el amor entre los seres humanos puede mucho. Estoy segura que Judicita está ahí de pie todavía aquí por sus hijos y por la fe grande que ella tiene. Acá está mi... Esposo, hola a mis amigas, hola. él es Jorge y las está saludando, estamos saliendo de la iglesia y bueno, ya nos vamos para casa a descansar y bueno, está muy frío, acá cañuta, las quiero, no quiero hacer este video muy largo, las voy a invitar a suscribirse y a seguirme en mi canal de Instagram que se llama mi guión bajo vida guión bajo en guión bajo US para que puedan seguirme, darme like y compartir y yo bajo contenido ahí también este, mi red social es primariamente eh, Insta, eh, perdón, YouTube pero también me gustaría que me siguieran en mi Instagram y en mi Facebook mi nombre es en blanca, no, perdón <coughs> No me acuerdo. Les voy a estar escribiendo ahí en el video por alguna parte, en la cajita, el nombre de mi canal de Facebook. Es que le cambio tanto los nombres y las cosas que ya no sé ni cómo le pongo. Les estaba dando mi, mi email. Eh, sería Blanca Macedo. Perdón, pero no les quiero dar este, una información falsa. Voy a poner abajo en la cajita para los que quieran seguirme en Facebook. Y bueno amigos, los invito a ser parte de mi canal, a ayudarme a crecerlo, acá está mi familia, les decimos adiós, los queremos mucho y síganos y apóyennos con nuestros vlogs, muchos besos, besos, los amamos.